Thank you. al canal escenario dominación polonia seguimos con el periplo de tanques americanos br de 6.3 como el anterior vídeo pero esta vez con un escenario nuevo y salimos otra vez con nuestro gatito negro tres zonas por conquistar y saliendo justo desde la parte cuidado desde la parte izquierda del mapa pues me gusta ir a por a con este tanque este cazacarros, el M18, el gato negro, vamos rapidito, es un bicho rápido con poco blindaje, ya lo sabéis, y como dicen las matemáticas, el camino más corto entre dos puntos es una línea recta, y a eso voy, 200, 300 metros, por si al final donde está aquella iglesia aparece alguien rápidamente por disparar, pero vamos, venga rápido, cogemos la esquina. Vamos, venga, a zona, rápido, rápido, venga, vamos, vamos, venga, cuidado con el arco Y venga, vamos rápidamente a pegarnos aquí al murito y ya estamos aquí, venga, tomando la zona Venga, pajaritos que aparecen por aquí, vamos a ver quiénes son los primeros Venga, marca tan, que pesado, ahí la derecha Venga, otro disparo, pero bueno, aquí estamos cubiertos aquí solamente la artillería, que es raro que todavía no haya, no haya caído nada por aquí, venga, zona capturada, larguemos de aquí, venga, rapidito, vámonos, ojo con la gente que pueda venir de ese lado. Pegado al lago, vamos a ver... <coughs> 400, sí, por si aparece el que venga ese KV, se lo toma con calma el KV2. Venga, artillería, esa marca de tanque pesado está para ahí. Vamos a ver, eh. hay un compañero, está reparando un IS, IS2, y ese parece que está muy quieto. Pues sí, está muerto. Si no ese KV2 hubiera sufrido, vamos. Venga, ese pante está liquidado, venga, ese y ese lo dispara, venga, ahí, ahí hay caña. Venga, vamos a ver qué pasa por aquí, vamos, vamos, venga el vamos loro, vamos a ver qué pasa. Eh, movimientos, que hay por aquí, venga Uno destrozado, pero eh, bueno, eran dos, sí, ahí hay otro, venga, impacto, venga, eso es un tiger Vaya Flaco a favor, le he hecho a mi pobre compañero Venga, ese Tiger sigue ahí, perdón, perdón Venga, vamos, escapar. Impacto justo en el culo. Venga, está pegada la, pegada, la pared de la casa. Venga, vamos rápidamente a por ahí. Vamos, vamos. Cruzamos. Ahí, venga, perfecto. Vamos a intentar pillarlo por detrás. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Venga, sigue con el gorrito de Navidad. Venga, vamos a darte justo por aquí. El tío se gira. Venga, mejor por el lateral. Ahí, crítico. Venga. Muy bien. Y otro colega lo remata. Estupendo. Bueno, no me están dejando nada. Venga, rápido. Otra vez tomando A. Vamos al mismo sitio. Aquí. Al murito de Polonia. Y aquí nos cubrimos. Venga, estupendo. ¿Vos qué es eso? Tenemos aquí un visitante o no. Sí, sí. Es un visitante. ¿Quién es? El tío dispara. Venga, vamos a tomar a rápido ¿Quién es, quién es ese colega. Venga, ht 34 está zona capturada. Venga, ese vamos a alargarnos rápido de aquí, venga, vamos a intentar pillarle. Venga, el tío dispara. Venga, rápido. Vamos a por él. Venga, otro compañero M36. Ahí también lo ha visto, venga, le dispara. Venga, te echamos un cable. Vamos a ver, un Kv. Esto es un KV, este es durillo, ¿eh? venga, perfecto, ayuda a matar al enemigo, muy bien, eso es compañero, ahí está, bueno, ahí está, el que, el que murió antes y después el que, en el que yo he eché una mano, venga, tanque medio al loro, al loro, está a punto para aparecer por ahí o incluso por ahí detrás. ¿Dónde estás, pajarito? ¿Por dónde vas a salir? Está ahí al lado prácticamente. Está ahí. Para bueno, mi compañero M36 está de espaldas. ¿eh? Explosión. Venga, venga, venga, venga. venga. Que hay que salir a jugársela. Vamos a ver. Aquí, por aquí... Zona peligrosa vale, Más explosiones A ver, a ver, a ver, a ver. Eh. Algo ha pasado por ahí Esto Vaya Un Tiger Ay, crítico ¿Y esto qué es? ¿Un Panther? Venga, vamos a por él Crítico Ah Puf. Ah, mierda Perforante hubiera sido mejor bueno, muerto, menos mal. Ah, ¡Qué puto desastre! Venga, ¿con qué salimos? 720, venga, M36. Como mi compi, el de antes. M36. Descapotable. Buen cañón. 190 metros de penetración. Con proyectiles perforantes. Con este sí, sí. No, no se me hubieran escapado ninguno de los dos. Bueno, el tiempo de recarga es un pelín. Más alto el del M36 que el del M18 Es justo el doble Venga han tomado la zona B Pues vamos a por B Vamos a por B La zona a está muy poblada, muchos compis La zona C parece que está controlada Y la zona B ahí tanque medio Tanque pesado ahí en medio también acercándose a Venga vamos muy bien muy bien Venga, vamos a quitarnos de aquí Rápidamente A las calles, venga Venga, ese con pie, ese antiaéreo por ahí por delante Vamos, venga, ido para matar al enemigo Pues sería el de antes, ¿no? Claro O el panther, o el, no, el tiger murió El panther sería Venga, vamos a acercarnos a ver Ahí estamos ya a 190 metros. Eso es un disparo. Disparo de avión. Al loro que somos Descapotables Y. Ver, ¿Qué es eso? ¿Está muerto ese o no? Sí, sí, sí, sí, Está muerto. Venga, otro compi que va para allá. Para ver. Tanque ligero, el M41. Pues vamos a hacia... Vamos a pegarnos al agua. Vamos a rezar, que no aparezca. A nadie por fe. Tengo ahí un compañero, un tanque medio. Está un pelín alejado, se está metido en el bosque. Como se si nos cuela alguien justo al borde del, aquí al borde del lago. Nos puede freír. Venga, nos quedamos aquí abajo, que estamos un pelín más cubiertos, un pelín, no mucho, y tomando bay. Venga, ya nos queda poco. A ver si podemos. Ahí arriba, al loro. O por ahí. Más es un sitio perfecto. Porque si estás... Venga, capturada tres bases. Muy bien. Si desde ahí, desde C. Dominas C o... Bueno, prácticamente a los de B los tienes abajo. Y encima te marca la distancia a la que está la zona B. Es difícil... Fallar Por lo menos en el cálculo Venga Estamos ya en el respawn el respawn el, el bueno como digo yo El otro está demasiado lejos El que está enfrente de B Y El importante es este Que está un poco más arriba Donde está el antiaéreo Y ese tanque pesado Venga esto está casi listo Vamos a cubrirnos aquí con el colega este Una marca ahí, esos son más o menos dos cuadrantes 350 cada cuadrante aproximadamente 700 metros un pelín más vamos a ver 700, mm, mm, mm, mm, mm. ¿Sí? bien, bien bueno, una recomendación que algunas veces en algunos vídeos me he acordado de mencionar es que es muy importante, siempre recomiendo que justo cuando empecéis la partida tengáis siempre claro la medida, venga tanque pesado ahí, de un cuadrante en el mapa. Así muchas veces cuando marquéis a un enemigo a simple vista, sin tener que usar el telémetro podéis acertar más o menos en la distancia, que eso te va a suponer la diferencia entre darle o no darle, quedarte corto. Y puede ser que sea el último disparo que hagas Venga, esto está terminado Pues tres zonitas conquistadas Una pena que haya caído el gatito Y hay piloto de flanco Cinco cumplida Segundo en el equipo Vaya Pues me parece Creo que no he matado a nadie He sido muy pacifista en esta partida Venga, vamos a ver el premio Piloto de flanco y segundo en el equipo, sin haber matado a nadie, venga, tengo yo curiosidad. Venga Gallin, hay días que matas un montón de gente y te quedas con 15.000 puntos. Segundo, 39.464, 91% de actividad, tres zonas capturadas, seis impactos, tres críticos, cuatro de ayuda por matar enemigo. Esa así la diferencia. Aquí. Las tres capturas muy bien y seguimos avanzando la investigación del m60 a 2 pues nada una partida que parecía que iba a ser de la más normal ha acabado siendo una buena tajada pues es agarraros abajo caja comentarios enlace discord escuadrón ibis instagram facebook y el canal de nuestro amigo draconianus en twitch dale un buen like si te ha gustado la partida y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.